no tener acceso a una vivienda digna, no tener garantizado el acceso a una educación pública y de calidad, perder el derecho a la atención sanitaria gratuita y universal, ver cuartados nuestros derechos de expresión y manifestación, ver arrebatados nuestros derechos sexuales y reproductivos, someter los servicios públicos al pago de una deuda injusta, ver cómo se violan los derechos humanos, especialmente sobre las personas migrantes, vivir en la precariedad y dejar tu casa para emigrar y encontrar un trabajo. Queremos decir basta. No nos vamos a resignar a soportar su violencia, no nos van a robar la dignidad. Vamos a hacer que el miedo cambie de baño. Por nuestro derecho fundamental no a una vivienda digna. Ni casa sin gente, ni gente sin casas. La educación es el pilar fundamental de una sociedad crítica y libre. Por una educación pública y de calidad, al servicio de la sociedad y no de las grandes empresas. La sanidad es un derecho de todos y todas, no es un negocio. Se lo pagan. Nosotras nos morimos por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Aborto libre y gratuito. No debemos, no pagamos. Autoría ciudadana, de la deuda ya. Ningún ser humano es legal. Abajo los muros. Stop regalas, stop fees. Nos obligan a elegir entre exilio o precariedad. Elegimos lucha. Aunque nos encontremos fuera de nuestras casas, no somos indiferentes a lo que sucede en nuestro país. Nos alegramos y nos solidarizamos con vuestra lucha, que es también la nuestra. Sois nuestro orgullo y nuestra voz. Os mandamos un fuerte abrazo y mucho ánimo. Desde Lisboa, Portugal.